¿Tienes activos líquidos en tu portafolio de inversión? Sí, y lo tengo bien diversificado por nivel de riesgo. Jorge, ¿tenés ya listo tu fondo de emergencia? Eh, primero que todo, no. Y segundo, Luisa, ¿no se supone que este era el padre que nos iba a casar? Ay no, amor, eso todavía no. Este es un asesor de Transcomery, y bueno, tenemos que hablar de tu falta de fondo de emergencia.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 El infierno lo tenía en mi casa. Mis finanzas eran un completo desastre. Pero aquí va a ser peor. Trabajarás de día y trabajarás de noche para pagar tus cuentas y nunca podrás salir de deudas. Jamás tendrás ahorros. Jamás tendrás inversionistas y serás un esclavo del sistema por la eternidad ¡No! ¡Por favor! ¡No! ¡No! Ay, gracias Dios, solo era un sueño Gracias por llamar a Transcomer, ¿en qué le puedo ayudar? Sí, gracias, quiero convertirme en un inversionista Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Muy buenas tardes. Esperamos que se encuentren muy bien. Es un gusto saludarles desde un nuevo episodio de Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Hoy eh, yo y mi compañero Juan Villalobos vamos a estarles acompañando esta tarde y brindándoles información tan valiosa como la de todos los sábados a esta hora. Así que, eh, de verdad, muchas gracias por conectarse, por seguirnos. Eh, Juan. Bueno, muy buenas tardes, un placer saludarles. Mi nombre es Juan Villalobos. Muchas gracias por estar aquí en un nuevo capítulo de La Jugada Financiera por Cartago Medios. El día de hoy vamos a hablar un poco de lo que es, cuando es bueno no invertir. Tenemos un bombardeo completo de, de, en la calle de invierta, de hágase su propio jefe, haga, este, de su futuro, pero hay momentos en los que hay que tener más calma y pensar en qué voy a invertir. Entonces, eso es lo que vamos a hablar hoy. Así es, ¿verdad? Esto que menciona Juan es bien importante. Hoy día estamos viendo eh, demasiada publicidad, ¿verdad? Este, muchos puestos, eh, muchas financieras, muchas cooperativas. Eh, hay un bombardeo en este momento en el mercado, tanto nacional como internacional, justamente por todo lo que está pasando, ¿verdad? Eh, en mercados financieros. Y por eso el tema de hoy, ¿verdad? Es en qué momento debemos ser conscientes y tomar una buena decisión informada y decir, no, aún no es un buen momento o aún no es el momento correcto para invertir, ¿verdad? O oh, bien no es el momento correcto o bien no es el producto correcto en el que yo deba colocar mi dinero, porque hay muchas opciones de, y de en el mercado y hay este algunos que se ajustan más a nuestras metas financieras y otros que no. Correcto, ¿verdad? Esto que menciona mi compañero Juan también es, ¿verdad? Súper importante, porque debemos de ser, ¿verdad? Muy eh, coherentes con las decisiones que vayamos tomando. Y saber que en ocasiones el producto al que debemos elegir eh, es uno u otro producto. Es decir, tenemos que tener esa educación constante, ¿verdad? Y estar muy a, seguros y seguras de eh, cuál es el mejor producto o si es mejor. Por el contrario, esperar un tiempo prudente y posteriormente entonces ya poder eh, tomar una u otra inversión. Eh, voy a, a compartir un momento aquí la presentación que les traemos. Para que, vamos, eh, para que vayamos viendo eh, el tema desarrollándolo. Entonces, ahí, ahí lo estamos viendo. ¿Cuándo es mejor no invertir? Y unas recomendaciones a tomar en cuenta antes de invertir. Ya que ya sabemos que queremos invertir, damos unas recomendaciones. Aquí vamos a empezar con unas preguntas claves, las cuales las voy a decir todas, y luego vamos a ir a, avanzando una por una para ir a, hablando sobre esto. Bueno, gano más de lo que gasto, pero no he, no he logrado ahorros significativos. Tengo ahorros, pero siento que no crecen lo suficientemente rápido. Mi dinero está todo en el mismo lugar. Ahorro solo si me sobra. Acumulo, pero lo gasto. Tengo capital, pero no sé dónde colocarlo. Y me da miedo perder mi dinero porque no tengo claro los riesgos. O ya estoy invirtiendo, pero solo a menos de 12 meses. Entonces, Nemesis, ahí vamos a hablar un poquito de, de estas preguntas claves, una por una. Empecemos con la primera, gano más de lo que gasto, pero no he logrado ahorros significativos. Muy bien, Juan, y con esta primera pregunta, o esta pregunta inicial, eh, hago referencia, ¿verdad?, al programa anterior, porque justamente estuvimos hablando eh, de este tema, un poco, ¿verdad?, la semana pasada, las personas que nos siguen sábado tras sábado, eh, recordarán un poco el tema de de que a veces, ¿verdad?, gastamos más bien más de lo que realmente producimos. Entonces, ¿cómo lograr ese equilibrio y cómo lograr, ¿verdad?, tener una economía sostenible, justamente, ¿verdad?, o sustentable. Entonces, claro. acá, ¿verdad?, hacer énfasis en que ya se habló un poquito de este tema y lo importante que es, además. Claro, claro, ahí es súper importante ver este, los, En los capítulos anteriores, anteriores, hemos hablado de lo que es la importancia de un buen presupuesto y ahí analizar bien los gastos y ver en qué podemos eh, gastar o reducir menos. Con eso podemos eh, destinar una buena parte a lo que es el ahorro para que esos ahorros sean significativos. Vamos con la segunda parte, donde tengo ahorros, ya pude ver, hacer un ahorro pero siento que no crecen lo suficientemente rápido. Entonces ahí es donde donde usted dice bueno tengo cierta cantidad de patrimonio es momento o no es momento de invertir. Justamente y acá eh, mucho el énfasis que nosotros como asesores hacemos es qué instrumento está utilizando para ahorro es decir está ahorrando simplemente en una cuenta bancaria en donde posiblemente la cantidad de eh, oh, o no existe, ¿verdad?, porque por lo general no existe un interés compuesto real eh, ni significativo tampoco, entonces esos ahorros podrían estar eh, en, mediante un instrumento que esté regulado, que esté eh, realmente con todas las regulaciones y poder entonces de esta forma, Juan, producir un poco más, es decir, ahorrar con un poco más de sentido, ¿verdad? Sí, claro, claro. Igual este, también vamos con la otra pregunta. ¿Qué podemos hacer? Es mi dinero, todo está en el mismo lugar. Hay personas que se casan con una entidad en la cual este, tienen todo el dinero en una sola cuenta o algún certificado a plazo y no se informan de que hay otros tipos de, de productos en el mercado que podrían este, también usar para diversificar no tanto para ir buscando un, un gran rendimiento y colocar el dinero, aunque sí hay momentos donde sí es bueno ir viendo qué ofrece la, la, la competencia o qué ofrecen las demás empresas, pero este también es bueno por no tenerlo todo en el mismo lugar por si acaso de que esos, todos esos instrumentos tienen un riesgo y si pasa algo desafortunado en, en el sistema bancario o en alguna cooperativa o en algún asunto que haga que pueda hacer que valga, que vaya a mermar las ganancias que tenemos. Hemos visto en el, en el pasado, hemos visto bancos, na, bancos estatales cerrar, desde que yo tengo este, recuerdos, de, de, he visto dos, el Banco Anglo y el Banco Crédito Agrícola, o sea, siempre hay un riesgo, ¿verdad?, que aunque hay una protección del Estado, de, en el momento que llega y dice, vamos a cerrar, de, no, hay, no, no, no deja de saber una preocupación de que, bueno, ¿qué...? ¿Qué va a pasar con mi dinero? Igual la gente que tenía en cooperativas, hay cooperativas que se han transformado, se han funcionado, se han, se han este, cerrado y hay otra empresa que ha respondido por, eso, por esos dineros, pero siempre hay, un, hay una incertidumbre de qué va a pasar y en, qué, en cuánto tiempo van a responder por mi dinero. Exacto, y aquí, ¿verdad?, también este, en otros programas, tanto yo como otros compañeros asesores, hemos sido también, ¿verdad?, muy insistentes en el tema de diversificación, como ya lo mencionaron ahora, Juan. Eh, es importante tener claro que debemos sí o sí tener nuestras, este, nuestro dinero diversificado. Es decir, en, en temas de, de inversiones y en temas de dinero, no nos podemos casar nunca con una sola entidad. Eh, aquí siempre, ¿verdad?, la, la recomendación es, ok, sí, ahorre o, o, o tenga inversiones, pero diversifique. Es decir, porque también, Juan, este es un tema, ¿verdad?, que, que cuando uno sale a la calle y cuando uno está hablando con personas inversionistas, te dicen, ah, sí, mira, yo tengo mi dinero súper diversificado, porque tengo un certificado de ahorro a plazo, porque tengo eh, un ahorro programado mensual y porque tengo eh, algún otro instrumento, los tres en la misma cooperativa. Uh -huh. Entonces, ¿verdad?, ¿Qué, ¿qué le podemos decir a una persona o qué le diría a usted, Juan, a una persona que llegue y le diga eh, esto que acabo de mencionar yo? Ok, que no se case con una sola empresa o una sola entidad. En Esto eh, siempre es bueno ir viendo las opciones que tengo e ir viendo cómo los productos financieros pueden ayudarme a cumplir mi meta de corto, mediano y largo plazo. Pero siempre pensando en buscar nuevas formas e ir colocando una parte de nuestro patrimonio en cada una. No necesariamente ponerlo todo en una Ajá, aquí es importante que entendamos entonces que la diversificación no es tener tres, cuatro, cinco instrumentos en una misma entidad financiera, ¿verdad? Sino que cuando hablamos de diversificación significa, sí, tener varios instrumentos, ojalá de diferente riesgo incluso, es decir, tener un instrumento de mediano riesgo, uno de alto riesgo, uno de bajo riesgo, o una inversión este, total y absolutamente eh, moderada, ¿verdad? Como existen muchas en este momento en los mercados. Entonces, ahí sí estamos diversificando ¿verdad? cuando tenemos varias Correcto. varios instrumentos de inversión y en varias entidades financieras. Ok, sí, claro. O, o inclusive en algún negocio en el que queramos incursionar, donde agarro parte de ese ahorro que he estado eh, eh, creando durante años y lo pongo en un, en, un, en, un, en un negocio que conozco y que quiero incursionar una parte sin sacrificar todo lo demás de mi capital. También, bueno, tenemos la otra pregunta, ¿ahorro solo si me sobra? O sea, hay personas, como hemos visto anteriormente en la parte, de, en el capítulo que vimos de el pre, del presupuesto, y que solo solo, acumul, solo ahorran solo si le sobran y ponen la partida del ahorro de último lugar, en vez de ponerla de primer lugar y decir, esta parte es la que yo me voy a dejar para mí, para mi persona, o sea, para para mi yo del futuro, o para, este, para llegar a cumplir cualquier meta financiera que tenga propuesta. Entonces, eso es muy, muy, muy, o sea, es una cosa que se tiene que tener siempre de primer lugar. Y que tengamos siempre en cuenta que nunca nos va a sobrar, ¿verdad? El dinero nunca sobra. Entonces, eh, las no. personas que tienen este tipo de pensamientos de que sí, ahorro cuando me sobra, bueno, pues evidentemente, ¿verdad? Es, es muy difícil o simplemente nunca van a lograr. Eh, crear un capital o generar verdad eh, un fondo importante incluso ahora ni siquiera tenemos un fondo de emergencia porque solamente obran si realmente les sobra el dinero y el dinero nunca nos pasará entonces nosotros somos muy empáticos también en que debemos de primero tomar la plata del ahorro o para el ahorro y ya posteriormente eh, pues si sí, gastamos lo que tengamos verdad y aquí entonces van entró en la otra eh, pregunta clave acumulo y gasto Correcto. Ahí hay personas, digamos, que van acumulando y van viendo ese fondo que va creciendo y van pensando en qué van a, a, a qué le van a, usar, a dar uso a ese fondo. Y este nosotros le aconsejamos que antes de iniciar el fondo ya tenga eh, planificado para qué es ese fondo. Entonces ya sea que vas a crear un fondo de emergencia o vas a crear un fondo para cumplir una o varias metas financieras. Entonces con eso vas a minimizar esa tentación de estar pensando en que ese dinero lo voy a destinar a cuantas cosas me aparecen en el momento. Que eh, detrás de, de cada cosa que queremos hay un hay empresas que gastan Millones en mercadotecnia que nos hacen querer esas cosas que realmente no ocupamos. Entonces, si no tenemos definido bien para qué estamos acumulando ese dinero, lo podemos gastar en cosas que realmente no ocupamos. Sí, verdad. El, el sábado anterior eh, hablamos un poco sobre este tema, verdad, de, de, de gastar de forma innecesaria de todos los llamados gastos hormiga, verdad que se generan, eh, no solo de forma personal, Juan, sino lo más preocupante, o, eh, que es un tema de los que a mí más me preocupa a nivel nacional, es el endeudamiento de familias como tal, ¿verdad? Que entonces okay. eh, acá los gastos ya no son solo personales, sino que es mi familia como tal, que eh, ya, ya tiene una deuda, es decir, ya, ya hay una deuda ahí pendiente, entonces este tema de acumular y gastar de forma familiar es aún peor, porque claramente cuando gastamos en familia el gasto va a ser mayor, entonces, acá, que tengamos un poco de medida, que seamos, ¿verdad? Como bien lo decía Juan, eh, las redes sociales están llenas hoy de información eh, que nos bombardean de forma constante, ¿verdad? Y entonces, a veces, como seres humanos, no, ¿verdad? Hacemos gastos totalmente innecesarios, entonces, qué complicado. Y, de nuevo, insisto, con el tema de la educación. Debemos de educarnos sí o sí, porque es la única forma eh, de poder ir viendo, de poder darnos cuenta y siendo más conscientes de este tipo de gastos que hacemos. Correcto. Y aquí ya damos a pie las últimas dos preguntas claves, que es me da miedo perder mi dinero, no tengo claro los riesgos, o invierto, pero invierto a menos de 12 meses. En la parte de, de miedo a perder mi dinero, pues es muy, no muy normal y muy, muy correcto. Todos los instrumentos de de financieros tienen un riesgo asociado, entonces hay que tenerlo claro. Siempre, siempre hay que tener claro en qué estamos invirtiendo. Y, y ya cuando invertimos, verdad el invertir a menos de 12 meses, también hay que tener claro que hay metas financieras que son más a largo plazo. Entonces podríamos agarrar un, un poco de, ese, de, de nuestro capital, no todo, y decir, bueno, todo este dinero no, no, no, no lo ocupo en el corto plazo y puedo prescindir de él y dejarlo para un ahorro o para una inversión de largo plazo. Y para completar una meta financiera, ya sea de un retiro laboral, o para la compra de un activo en futuro, o alguna situación que queramos llevar en el largo plazo. Así es, Juan, y bueno, acá también, ¿verdad?, eh, la importancia de tener el conocimiento de que existen inversiones conservadoras, es decir, que si bien hay un riesgo, el riesgo es muchísimo menor, son riesgos mínimos, eh, mentiríamos si decimos que no existe riesgo en, en una inversión, y acá volvemos a hacer enfáticos en que el mercado ofrece, ¿verdad?, ahorita muchas estafas, que sabemos que son estafas, y que una forma muy sencilla de saber que es una estafa es cuando nos ofrecen rendimientos de un 20, de un 24, un 25% mensual. Eh, sí, claro. Esto simplemente es sostenible, es decir, no tenemos que tener un estudio muy allá en finanzas, ni mucho menos, para saber que estamos ante una estafa. Entonces, de nuevo, insistimos, Juan, en que debemos de educarnos, debemos de eh, preguntarle a las personas que están en el, en el ambiente, ¿verdad? de asesorarnos de forma correcta, para evitar este tipo de estafas, que también hay muchísimas personas que las han vivido, sabemos de muchísimas personas que han tenido que pasar por estas situaciones, y justamente, o eh, bueno, lo que yo creo que lleva a una persona a tomar una decisión desinformada de este tipo, es el poco conocimiento que tienen, ¿verdad? Entonces, de nuevo, acerquemos a las personas eh, que tienen más experiencia, que están en, en, en empresas eh, y en financieras serias, eh, con respaldos y garantías reales para entonces no, que no se den este tipo de situaciones Correcto, Nemesis si gusta vamos a uno de nuestros, este consejos o un, un break para con los con el, los, los patrocinadores transcomes Puesto de Bolsa y luego seguimos con la segunda parte de lo que les traemos hablando de con qué, a, qué riesgos o qué debo tener en cuenta antes de invertir Perfecto Juan, así es vamos a un corte, ya nos vemos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 Con el tema de cuándo puede convenir no invertir. La primera parte, estuvimos hablando de unas preguntas en las cuales ya cada persona debería este, preguntarse a sí mismo y decir si es momento o no es momento. O si tiene que ya haber pasado algunas, algunas situaciones para ya decir, puedo invertir. Pero ya cuando tengo ya el capital suficiente y ya tengo mi reserva de emergencia... También hay momentos donde dice, sería bueno invertirlo ahorita mismo. Entonces, aquí vamos con unas, una serie de, de consultas que también tenemos que tomar en cuenta antes que uno debe preguntarse. Entonces, voy a leerlas y luego vamos a profundizar un poco en el tema. Si tiene deudas con un costo mayor a la inversión. Si no cuenta con un fondo para emergencias. Si no ha definido los objetivos de su inversión si no conoce en qué se invierte su dinero, si no confía en la institución a través de la cual invierte, si no está seguro, si no tiene una planificación futura de los flujos y cuando no se conoce la diferencia entre interés simple e interés compuesto. ¿Démenes? Ok, muy bien Juan. Y acá entonces yo entro haciendo la analogía de la tarde de, eh, la tarde de hoy, ¿verdad? en la jugada financiera, con respecto al tema de eh, deportes. Entonces, bueno, acá estamos viendo qué cosas o cuándo conviene no invertir. O sea, cuándo debemos de ser conscientes y decir, no, en este momento no puedo tomar una inversión. Eh, debo de hacer primero esto, esto, esto y esto, que son estos puntos que estamos viendo y que vamos a seguir comentando, eh, y esperar un momento. Entonces, eh, acá la analogía la vamos a hacer con el, el tema o el deporte del básquetbol, Juan. Entonces, uh -huh. cuando una persona que está jugando básquetbol debe decir, no, mira, debo retirarme, eh, no, mira, mejor me espero, o mejor practico más, o mejor hago una cosa o hago la otra, ¿verdad? Y entonces tengo, alcanzo un mejor rendimiento físico como tal, y entonces posteriormente ya entro a jugar. Entonces acá, ¿verdad? Eh, por ejemplo, una persona que esté, se me ocurre, Juan, en eh, una persona que esté eh, midiendo 1,65 con con... Eh, no sé, tema, ¿verdad?, como de 198 kilos, usted, ¿qué piensa?, ¿ahora podrá entrar o no a jugar? Pues sí, ahí, ahí la persona tendría que analizarse bien si es el momento adecuado para entrar, si está en, la, en las condiciones adecuadas para competir, y si mejor pudiese esperarse o hacer, un, hacer entrenar más o estar mejor preparada, para ingresar a, a competir, le podría dar eh, mejor, re, mejor rendimiento a su, su competencia. Es lo mismo que cuando vamos a invertir. Hay momentos en los cuales podríamos decir, ya hice ciertas cosas previas y ahora ya es un momento para poder invertir, digamos como la primera si tiene deudas a un costo mayor de la inversión, digamos que tenemos una deuda que nos está ahogando y por A o por B nos llega un dinero y decimos bueno voy a invertirlo para que ese dinero se me transforme en mucho más dinero en corto plazo y así poder pagar esa deuda ese ese ese pensamiento ese ese pensamiento podría ser muy alentador, pero resulta que si por A o por B alguna situación no estamos tomando en cuenta alguna de las de las aristas o de, de lo que podría suceder diferente y nos lleve a, hasta poder perder nuestro capital y seguir con la deuda. Entonces nosotros le, le recomendamos a la persona que mejor este, baje un poco las deudas y que ya tenga un respiro y que tenga una liquidez que ya le permita ahora sí poder invertir. Exacto, esa siempre es la recomendación, ¿verdad? Como segundo punto, tenemos, si no cuenta con un fondo para emergencias. Y acá, ¿verdad? También es importante que eh, las personas sepan que existen fondos de emergencia escalonados que se pueden hacer con instrumentos de inversión también, que generen entonces capital este, a mediano, corto y largo plazo y asegurarnos así de tener ese fondo de emergencia de forma segura. Pero definitivamente este es súper importante también. Es necesario primero tener un fondo de emergencias antes de crear un, un, una inversión. Correcto, correcto, porque ahí, digamos, la persona puede decir, bueno, voy a invertir un capital que tengo, lo pongo a un largo plazo, porque voy a pensar en mi retiro, pero resulta que este, de, lo despiden del trabajo desgraciadamente, o pasa algún quebranto de salud, y la persona, de, pues se le ven afectados sus ingresos a, a, en, el, en el presente, y tiene un dinero pero lo tiene invertido a largo plazo, el cual no puede tocar. Entonces, ahí, para eso es a donde usted echa mano el fondo de emergencias. Si alguna persona, aunque aunque sea asegurada, se le se, se ve en un quebranto de salud, sí, pues va a tener un fondo de emergencias que le va a ayudar a solventar este momento y saber que tiene un dinero ahí que está a largo plazo, a mediano plazo, y que no va a poder tocar, pero tiene su fondo de emergencias para eso, para cubrirlo. Así es, Juan. El siguiente eh, tema es si no ha definido los objetivos de su inversión. Y en esta parte también eh, es importante ahora mencionar que, pese a que hay personas que sabemos que inician eh, una inversión sin tener un objetivo claro, es decir, sin saber para qué va a utilizar esta inversión en el futuro, es importante primero que iniciemos lo más pronto posible y luego definir un objetivo, porque entonces esa va a ser nuestra motivación para seguir construyendo ese eh, ahorro que tenemos programado o, o, o ese dinero que vamos eh, colocando de forma mensual para lograr obtener una inversión o un capital inicial, ¿verdad? Correcto. Nosotros como seres humanos somos bastante sentimentales y somos bastante impulsivos. Si nosotros comenzamos un, una inversión y ya tiene un nombre y apellido esa inversión, ¿para qué la vamos a ocupar? Nos es menos difícil gastarla en otra cosa porque decimos es que yo la quiero para cambiar mi carro o la quiero para cambiar mi casa o la quiero para irme de viaje entonces ya ese dinero está separado y tiene toda la intención de eso entonces si lo gastamos en otra cosa mentalmente y emocionalmente nos vamos a desbalancear mucho vamos a decir que vamos a pensar en que hey, yo tenía un dinero para algo y lo ocupé en otra cosa a menos de que sea estrictamente necesario ya que usted tenga una justificación completamente válida, pues usted debería más bien este, just, este, hacer y seguir su meta que tenía, ¿verdad? Pero eh, si lo gastamos en otra cosa, mentalmente nos vamos a sentir más las cosas que tenemos que evitar. Entonces, sí le recomendamos tener objetivos de su inversión a corto, mediano y largo plazo y trabajarlos. Ahí lo que entra es la, el, la constancia, ¿verdad? De, de ir con el paso del tiempo cumpliendo esos, esas, esos objetivos de inversión que te propusiste desde el principio. Perfecto, así es, ¿verdad? Entonces, de nuevo, la recomendación, definir siempre los objetivos de la inversión, ¿verdad? Es eh, súper importante que lo tengamos claro. El siguiente tema, si no conoce en qué se invierte su dinero. Y acá, ¿verdad? También hay que ser... ¿verdad? como muy enfáticos en que es necesario el tema de eh, acercarnos a, a personas que realmente sepan del tema y que sepamos entonces en dónde se está invirtiendo nuestro dinero, que no nos digan que mira, que su dinero está siendo invertido en una empresa, eh, en Brasil, eh, como el típico caso de, de, de una de las estafas muy eh, recientes, verdad que la empresa madre estaba en Brasil y que entonces el dinero iba para unas minas y que ¿verdad? O han salido varios incluso de, de temas, digamos, con oro y con gemas, con, ¿verdad? Entonces, eh, las personas a veces pecamos de creer mucho lo que otras personas nos repiten, ¿verdad? Entonces, acá también tener o ser un poco más conscientes investigar por nuestra cuenta y no solo que, quedarnos con lo que una persona nos dice y entonces saber en dónde estamos invirtiendo, eh, cuál es el giro de, o, o para qué se utiliza realmente, cuál es el giro del mercado que se está... Eh, utilizando, entonces eh, bueno, tener esa conciencia muy clara, eh, esa educación también, para tener siempre presente en qué se está invirtiendo nuestro dinero Correcto este aquí también vamos con la otra que es muy de la mano, que es no confía en la institución a través de la cual se invierte, vamos si a vos si te dicen, mira, vamos a invertir en, un, en X institución y usted nunca la ha oído, lo primero que tiene que hacer usted es asesorarse, ver quién es esa institución, si está regulada o no está regulada, si cuenta con este, eh, los, los premisos, y, y la, eh, los premisos en, en Costa Rica para captar dinero. No cualquier empresa en Costa Rica puede captar dinero porque esta, esta empresa tiene que estar inscrita en su jefe diciéndole que el dinero que capta no viene de narcotráfico o no viene de este lavado de dinero y tiene que probarlo. No es que yo llego y me pongo este un puestito ahí y, y digo, mira, yo tengo una idea, traigan mi dinero y, y, y nos vamos a hacer millonarios. No, así no funciona. Yo tengo que presentar ante la SUGEF y ante las entidades correspondientes que yo estoy captando dinero y tengo los permisos necesarios y tengo las, este, las regulaciones necesarias para yo poder captar dinero de terceros. No es que yo de un día para otro me ponga un banco y ya no, no es así nomás, verdad? Entonces si no me conocen, lo primero, si yo no conozco algo, lo primero que tengo que hacer es asesorarme, ver, hablar con personas que están, que son, que están dentro del dentro del ámbito financiero, diciendo mira, vos conoces esto. De hecho, hay bancos súper famosos que que tal vez muchas personas ni siquiera lo conocen y resulta que es uno de los bancos más grandes del mundo. Y uno ni los conoce, porque aquí tal vez no se oyen, ¿verdad? Pero no quiere decir que sean estafas, pero sí hay que asesorarse. Sí hay que asesorarse, sí hay que decir, bueno, ¿en qué, ¿en qué está invirtiendo ese dinero? ¿Cuál es el tipo de negocio que hace? Porque, digamos, una de las cosas es saber cómo se hace para generar dinero. Porque hay empresas que lo que hacen es que trasladan el dinero de un lado a otro. Por decir, usted mete dinero, yo, yo meto dinero y hay alguien que gana dinero con el dinero que nosotros eh, eh, incluimos en esta empresa. No necesariamente se creó riqueza, sino nada más se trasladó de manos. Muchos perdieron y otros ganaron, como el tipo de las apuestas. Las apuestas funcionan así, aunque sean legales, aunque sean este, eh, reguladas, aunque estén todo debido, el, el negocio de las apuestas es que uno pierde para que el otro gane. Así es con la lotería, la lotería es, es eh, aquí en Costa Rica tenemos una empresa desde de, de, del gobierno que se dedica a la, a la lotería, es legal, todo todo está en regla, pero se, usted cuando compra lotería sabe que usted va puede perder y otro puede ganar, y si usted pierde no hay ninguna recompensa por haber perdido. Y con el dinero que se capta sobre eso es que pagan los premios. Si pagan, una parte va para el bien social y otra parte va para pagar planillas y otra parte va para eh, otro tipo de cosas y otra parte va para los premios. Pero hay personas que pierden y hay otras personas que ganan. Entonces tienes que conocer bien de qué se trata el negocio. Y te cuento una cosa. A veces cuando a mí me llegaron con negocios de estos ahí con rendimientos muy altos. Me los tenían que explicar dos, tres, cuatro, cinco veces y aún así no entendía, no entendía qué era. Yo le decía, bueno, pero usted qué me vende, me vende el curso y una vez que yo me dio el curso, usted se lava las manos y me dice, bueno, ya usted aprendió, voy a ver cómo hace o usted me está garantizando que yo voy a tener esos rendimientos en un en, un, en algo que este que usted me está, que me va a explicar cómo funciona. Y es que mira, y no sé qué, y no quedaba claro, ¿verdad? No quedaba claro. Entonces, sí hay cosas que hay que, uno como inversionista, tiene que estar completamente claro. Y ahí vamos con la otra, que si no está seguro, y seguro, ¿de dónde pone su dinero? Porque, bueno, yo creo que a vos y a mí nos ha costado mucho ganarnos el dinero, el poquito de dinero que hemos podido crear con el pasar del tiempo, no ha, nos ha costado mucho tenerlo. Como para ponerlo en un instrumento o en algo que no nos satisface. Así es, Juan, y justamente, ¿verdad?, el tema de seguridad es súper importante y por eso siempre hablamos y eh, cuando conversamos con nuestros inversionistas, con las personas que tratamos el día a día, eh, le comentamos, ¿verdad?, tiene que estar realmente seguro o segura eh, de dónde o en cuál institución es o, o cuál, es, ¿verdad? cuál es el medio que se va a utilizar para hacer la inversión y para hacer las transacciones que se vayan a hacer, ya sea en bolsa de comercio, eh, eh, o, o en otro tipo de bolsa, ¿verdad? ya sea en bolsa de valores, ya sea en bolsa de comercio, cuál es la institución por la cual se va a realizar, verdad? porque acá es súper importante que, que estemos seguros de dónde están yendo nuestros fondos y que no sea esto, como bien lo menciona Juan, eh, como una apuesta, o que no sea esto como la lotería, es decir, puede que mañana eh, gane o puede que mañana pierda. Si bien sabemos que existen tipos de inversiones así, eh, si la persona no quiere tomar un instrumento de alto riesgo, pues también que sepa que existen opciones eh, de bajo riesgo o inversiones conservadoras en donde se puede dormir total y absolutamente tranquilos y tranquilas con la seguridad de que estamos ante una institución, ante una entidad seria, segura y que no nos va a pasar esto, ¿verdad? Que, es decir, que no va a depender de la volatilidad que vaya teniendo el mercado, que eso también Correcto. es importante, ¿verdad? correcto y aquí vemos la otra si no tiene una planificación futura de su flujos resulta que digamos que yo tengo no sé ahorrados 100 mil colones eh, con, todo mi, con todo mi este mi tema tengo 100 mil colones ahorrados la cual yo digo bueno esos 100 mil colones mi mi mi fondo de emergencia son 50.000 mil que si pasa algo, yo con 50 mil colones puedo vivir. Esto es una analogía, ¿verdad? Obviamente es para hacerlo más fácil, ¿verdad? Pero con 50 mil colones yo curo mi fondo de emergencia. Ok, me quedan otros 50 mil colones. ¿Qué puedo hacer? Bueno, con esa plata voy a poner una plata al corto plazo para este, tenerla ahí por si algo sucede y por ver si, si viene alguna oportunidad o alguna cosa al mediano plazo, porque mediano plazo quiero cambiar el vehículo y otra plata, digo, a, a largo plazo para eh, tener una, una vejez y, una, y una, un retiro laboral digno y me quedan digamos me quedaron cinco después de hacer todo eso que ya tengo eso y busco productos muy seguros de inversión muy, muy segura, donde tal vez no voy a ganar tanto rendimiento, pero sé que son muy seguros y son en entidades muy, muy, muy bien respaldadas, muy bien, muy, muy legales, con todas las garantías de, de, del sistema financiero o la SUGEF, o la su, el, todo todo lo están todo lo bien, están bien reguladas. Y me quedan cinco colones donde yo digo, bueno, esos cinco colones, bueno, si los pierdo, no pasa nada porque ya tengo respaldada toda mi cartera, mi, todo mi patrimonio está bien respaldado, entonces tengo una proyección de planificación futura de mis mis, mis flujos y digo estos cinco colones yo sí las puedo poner en un instrumento de alto riesgo, entonces es ahí donde puedo buscar como hablamos anteriormente una entidad como decir como decir que está respaldada por el gobierno como decir la la la Junta de Protección Social y puedo decir voy a comprármelos en lotería de, y, puedo, y veo si gano, pues de, multiplico. Y si pierdo, no me pasa nada porque todo está cubierto. Entonces, eso es una planificación futura. No es que agarré el 100% de mi patrimonio y lo metí todo en una, en una sola opción. O que fui y pedí un préstamo para ingresar a un negocio que ni siquiera conocía, ni siquiera estaba seguro, solo porque me hablaron bellezas de esto. Y, pero era algo que yo no sabía de qué se trataba, como por ejemplo, hay, hay personas que se han hecho millonarias y han tenido negocios muy exitosos eh, en todo tipo de, de, de, de, de, de negocios o diferentes eh, mercados, digamos como decir escobas, vendiendo escobas a gente que se ha hecho millonarias, no necesariamente porque esa gente, si hizo millonaria si yo compro una escoba y me pongo una fábrica de escobas, me voy a hacer millonario. Porque necesito conocer de, de, de, ese, de ese negocio en particular para ser millonario. Entonces, no, tengo que analizar si yo quiero entrar o no quiero entrar a ese negocio. Y cuánto dinero quiero invertir o quiero poner en riesgo en ese negocio. verdad Entonces, todo eso es bueno de tomarlo en cuenta. Muy bien, Juan. Eh, bueno, para finalizar, ¿verdad?, sobre este tema de cuándo puedo no invertir o cuándo más bien es conveniente no invertir, eh, tenemos este tema de cuando no se conoce la diferencia entre el interés simple y el interés compuesto. En otros episodios justamente hemos hablado solamente de eh, la diferenciación, eh, los tipos de intereses que existen en el mercado, pero este es bien sencillo ¿verdad? de explicar y también relevante en estos temas porque si no conocemos... Eh, la, esta simple diferencia de un interés simple y un interés compuesto conviene justamente no, no invertir, es decir, asesorarnos primero, estar seguras y seguros eh, de lo que estamos o, o de lo que vayamos a obtener de forma futura y de esa forma entonces ya tomar una decisión informada, ¿verdad? Eh, hemos hablado un poco ya, ya del tema de, del interés como tal y hemos mencionado también la magia, ¿verdad? La, la, la famosa magia del interés compuesto. Correcto, el interés compuesto eh, va, va a ponerse su, su magia, pero a largo plazo. En, en corto plazo, pues sí le vas a ganar un poquito más que al interés simple, pero para ver la ganancia o los, los rendimientos, hacer su magia, es a largo plazo, estamos hablando de 10, 15, 20 años, donde ya un capital va a ir creciendo y va a multiplicarse en rendimientos mucho más que el capital que se invirtió inicialmente. Entonces, esa, esa vamos a ver, hay que conocer qué es el interés simple y el interés compuesto para ver con cuál nuestra meta financiera va a ser más fácil alcanzarla. Justamente, Juan, y bueno, eh, algo que yo he mencionado del interés compuesto en episodios pasados es que, por ejemplo, Warren Buffett ha sido muy enfático en sus discursos cuando menciona que las personas no son millonarias al, al finalizar su ¿verdad? o cuando tienen ya una edad eh, avanzada, es decir, hablemos de 55 años en adelante, por una mala, mala planificación, porque si hubiesen planificado eh, su juventud de una forma ¿verdad? segura de, realmente si hubieran planificado el tema económico en su juventud a los 50, 55 años es posible eh, tener un capital importante ahorrado gracias a la magia del interés compuesto. Entonces, si una persona de este tipo, con tanto de un eh, siendo uno de los eh, de las personas inversionistas con más dinero a nivel mundial, nos dicen, es posible y solamente es un, es un tema de planificación en la edad eh, de, de planificación temprana, verdad, en la edad de la juventud de las personas y entonces así podemos lograr por medio del interés compuesto. Eh, retirarnos a los 50, 55 años con un capital importante es decir, uh -huh. que vamos a asegurarnos ¿verdad? de estar tranquilos y tranquilas con el dinero que tenemos, poder eh, disfrutar lo que nos queda o lo que nos reste eh, de vida entonces, esto quiere decir que sí es posible, esto quiere decir que eh, en la literatura está y que es un tema simplemente de que quizás eh, las personas y también la sociedad nos hacen correr tanto y nos hacen ¿verdad? Eh, estar tan apurados y tan apuradas en, en el corre del día a día que no tenemos eh, pues esa, ese camino que no somos tan conscientes del futuro y entonces no tenemos esa planificación correcto correcto este, aquí también, también hay que ver que hay, hay productos de inversión que son buenos son regulados son, tienen todas las garantías de ley tienen todo pero resulta que vamos a tener que dedicar al estudio de este de este mundo de inversión mucho tiempo. Entonces también tenemos que ver si nosotros estamos eh, dispuestos a invertir un tiempo para conocer y ser nosotros los que manejamos y decimos este. ¿Cuándo invertir? ¿Cuándo sacar? ¿Cuándo vender? Como en el tipo de las acciones, lo que es Forex, lo que es criptomonedas, que hay una estrategia detrás, que hay un montón de cosas, de hay un mundo de conocimiento que no es solo llegar y poner el dinero y que el dinero pase el tiempo y ya, me, ya lo saco y ya tengo un montón de, de dinero de rendimiento. No es así. Hay un montón de conocimiento que hay que ir adquiriendo y hay un montón de cosas y hay un montón de lecturas que hay que hacer. Y lo que pasó anteriormente no me garantiza los, los rendimientos que vienen. Entonces también hay que ver si yo como persona tengo el tiempo y tengo la disponibilidad y tengo las ganas de meterme de, de lleno en este tipo de negocios. Y en este tipo de inversiones que me pueden, que pueden que al principio no le gane tanto porque hay un tiempo de conocimiento que tienes que adquirir para poder llegar a decir, ya sé cómo funciona bien este tipo de mercados, ya sé de qué se trata y ya sé más o menos cómo, cómo operarlos, o bueno, ya sé cómo operarlos, que bien o mal, no, no va a ser en un curso de 10 días, de 3 días, y ya usted se hizo, se hizo el inversionista más grande, es más bien esto es algo de ir, día a día, día a día, día a día, día a día, día, metiéndose de lleno en esto. Entonces también es una de las cosas que hay que tomar en cuenta de cuándo puede mejor no invertir en ese tipo de, de productos. Usted dice, bueno, es que no son para mí. Yo sé que hay millones de personas que están ganando dinero, yo sé que hay millones de cosas, de, de, de, de gente que gana, a como hay millones de personas que metieron dinero y no le dieron el, el, el el estudio y el, el, el tiempo necesario para que estos estos mercados le trajeran dinero y entonces, pues, hay que hay que estudiar mucho sobre ellos, ¿verdad? Entonces, son cosas que, que hay que informarse mucho, asesorarse mucho y saber en qué estás invirtiendo. Así es, Juan. Bueno, nos vamos a otro corte comercial y este ya regresamos para finalizar el programa del día de hoy. saludos Salud.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 Es en serio, no me preparé para este momento y tengo que ver cómo consigo otro trabajo. No cometan el mismo error que yo. Transcomer, puesto de bolsa de comercio, construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Bueno, después de haber este, hablado un poco de todo lo que hay que tomar en cuenta antes de invertir, Espero que les haya dado un panorama más amplio de todas aquellas cosas y de todas las oportunidades que hay que to, que hay en el mercado. No quedarse con una sola. Y este bueno, de nuestra parte, este ya te, para finalizar, eh, queremos aprovechar para decirle que Transcomer tiene excelentes eh, tasas de inversión y excelentes productos de inversión que le pueden ayudar a. a a llegar a esa meta financiera que tiene, eh, nos puede contactar y nosotros con gusto les podemos estar brindando información acerca de los productos de Transcomer. Nemesis. Así es, gracias Juan. Eh, bueno, realmente ha sido un gusto compartir esta tarde de hoy con ustedes. Esperamos que realmente eh, te de mucho provecho el programa eh, de la jugada financiera. Insistimos en que si quieren conocer un tema específico o si tienen alguna recomendación que hacernos, las pueden realizar por medio de las redes sociales. Eh, yo hoy me encuentro desde Playa Arrecife, en Limón, para los que nos ven desde el extranjero. Entonces, también, ¿verdad? acordarles la importancia que tenemos eh, para que inviertan en puestos de bolsa de comercio, porque justamente eh, en estos momentos, en estos tiempos, Costa Rica está posicionado muy bien, ¿verdad? Y entonces, eh, bueno, el tema de sostenibilidad económica, que yo he sido tan insistente, es posible de lograr, es posible alcanzar. Eh, insistir, ¿verdad?, que eso es un tema de educación, es un tema de crear conciencia. Entonces, que nos vayamos la tarde de hoy con, con un poquito de qué cosas no debemos hacer o, o qué cosas son importantes antes, ¿verdad?, para justamente, posteriormente, lograr entonces una inversión importante. El tema de hoy, ¿verdad?, eh, conocimientos previos o qué cosas debemos de tener en cuenta antes de hacer una inversión. De verdad, un gusto y nos vemos en la próxima. De parte, un gusto. Nos vemos hasta la próxima. Salud.